Añolotti con flor de calabaza Añolotti con flor de calabaza Necesitamos flores de calabaza, pasta de añolotti, mantequilla, tomate cherry y calabaza en cuadritos En un sartén agregamos un poco de caldo de pollo Las calabacitas, sal, la mantequilla, el jitomate cherry, las flores de calabaza Ponemos a, co a cocer el añolotti en agua y posteriormente lo escurrimos, lo agregamos al resto de los ingredientes agregamos un poco más de mantequilla y para servir acompañamos con una cucharada de mantequilla oscura batida